Es una pregunta compleja y también es un contexto complejo con la bajada de los precios de recursos naturales que para muchos países de la región sigue siendo su gran ventaja competitiva, comparativa en un contexto de globalización y también con la ralentización de la economía china van a surgir ciertas oportunidades que van a, que van a venir también con sus, con sus problemas, con sus retos por ejemplo con la ralentización ralentización de la economía china, eh, hay un, ha habido un impulso para la internacionalización de empresas en temas de infraestructuras, muchas de las cuales están eh, proponiendo proyectos en las regiones que pueden ser importantes eh, para la región, pero también, de nuevo, plantean retos, eh, por ejemplo, desde la perspectiva, perspectiva medioambiental y y bueno, en principio lo que, lo que probablemente están eh, argumentando muchos de los expositores hoy es que América Latina tiene que intentar, eh, o de, distintos países en América Latina tienen que intentar eh, ir un poco más allá de lo que es la exportación de recursos naturales sin valor agregado y, eh, y tal vez ahora se abra una oportunidad, por ejemplo, con la deslocalización posible deslocalización de empresas eh, de, que utilizan actividades industriales en China con alto contenido de, eh, energético, como la siderurgia, se está considerando si se puede internacionalizar también y llevarlas a países donde están los recursos naturales. Ahora, la razón por la que se internacionalizarían sería porque en China hay una gran crisis medioambiental y esos problemas se podrían externalizar en la región también, con lo cual es una situación complicada, pero bueno, un momento interesante para, para analizarla. Desde un punto de vista diplomático, la, la iniciativa ha tenido un gran éxito porque ha, ha traído una atención a nivel global y en Europa también. Igualmente, la gente está muy, muy pendiente de, lo, de cómo se va a materializar este, este proyecto marco que realmente eh, incluye muchos proyectos. Eh, en cierto modo, eh, Digamos que es lo, lo que provee este, este nuevo proyecto, es, es, es precisamente ese marco, pero muchas de las inversiones ya estaban en proceso y, y este marco puede sonar, eh, puede parecer tal vez eh, que excluya en, en cierto modo a América Latina como región, pero creo que eh, es, efectivamente esto no... No va a ser así porque China tiene interés, un interés global en invertir en infraestructura, en internacionalizar sus compañías constructoras y de infraestructura en general y, y hay oportunidades en la región. Entonces, eh, tal vez parezca la región excluida, pero creo que eh, en términos reales eh, va a seguir teniendo las mismas oportunidades eh, que otras regiones. Yo uh, diría que todavía estamos viviendo el tr tránsito más grande, tránsito de los sistemas internacionales, así que. Sabemos que después de la caída de URSS um, nos hemos centrado al nuevo, nuevo sistema de relaciones internacionales, pero luego todavía no estamos um, de acuerdo en el, en el mismo mi mundo académico. ¿Qué pasa luego? ¿Si hay una nueva etapa o no? ¿Y a dónde corresponde esto? Y uh, si el prote proteccionismo contemporáneo es solo una respuesta inmediata y táctica, diría yo, a la crisis financiera que, que sucedió hace poco o es un signo de algo más, de algo más grande, que ya en Nueva Etapa tenemos varias subetapas con características muy propias y que, características que todavía hace falta analizar. expreso la esperanza que las nuevas revoluciones van a ser que, que hemos aprendido la historia que no van a ser tan uh, sangrientas y no van a costar a nosotros tantas vidas humanas porque unión soviética en este sentido ha sido un laboratorio enorme social de cómo imponer un cambio tan drástico a una sociedad y que, que, que sucede luego por eso entonces espero que todas las revoluciones que vamos a seguir teniendo van a ser pacíficas y van a ser más humanas para proteger la, la vida humana porque espero que en el siglo 21 ya, ya tenemos que apreciar que lo más precioso que tenemos es vida humana es uh, nuestra preciosa naturaleza que aquí vamos a um, discutir los temas de medio ambiente y cómo como compaginamos el desarrollo y tempo, y como ritmos de desarrollo con también protección de medio ambiente y con esto uh, espero que las relaciones de entre américa latina y china um, van a ser uh, y van a ayudar a cambiar el sistema internacional y van a ser uh, de otro nivel y otro tipo de relación que van a seguir como, como un ejemplo para, todo, para, para el resto del mundo. Porque hoy escuchamos en la sesión de apertura que, um, por ejemplo, el proceso de, de integración europea sirvió como un ejemplo para América Latina y para el resto del mundo. A mí me gustaría que relaciones entre China y América Latina sirvieran del ejemplo de nuevo tipo de relación, de relación de, de beneficio mutuo.